Recuerda que una visita al perfil es una oportunidad de venta, así que tienes tres segundos para capturar su atención. Antes de vender, tienes que comunicar. Ahora, ¿qué vas a comunicar? Pues tienes que dejar claro qué haces, a quién haces, a quién ayudas y cómo lo haces.